África en 60 segundos. África no es un país, es el tercer continente más grande por extensión. Está compuesto por 54 países, dos territorios no reconocidos y tres países dependientes. En África se hablan más de 1.400 lenguas autóctonas. Entre ellas las más habladas son el Swahili, el Oromo y el Hausa. Sin contar con el árabe, el inglés, el francés o el portugués. Las religiones tradicionales africanas siguen vivas, aunque englobadas dentro de religiones como el cristianismo o el islam, lo que convierte estas y sus variantes en las religiones mayoritarias. África es uno de los continentes más ricos en recursos. Tenemos petróleo, diamantes, oro, hierro, plata, maderas, uranio y el indispensable coltán. Esto es otro nivel, esto es otro nivel Esto es otro nivel, esto es otro nivel